Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. En palabras de nuestro invitado, tener un hijo es un extraño equilibrio entre desear pasar con él todos los minutos de tu vida y querer salir corriendo de casa y no volver jamás. Cuidar y criar es una gestión constante de equilibrios. Por eso hoy en Crecer vamos a hablar de crianza, de sus luces y sus sombras, de momentos tormentosos y momentos felices. Y lo haremos de la mano de Armando Bastida. Armando, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti y por, por hacernos este huequecito en tu agenda. Armando Bastida es padre de tres hijos y enfermero de pediatría. Empezó a interesarse por el mundo de la crianza ya por 2006, cuando nació su primer hijo. Desde entonces decidió dar un giro a su carrera, empezó a escribir en algunos medios de comunicación, a tener presencia en redes sociales, a desarrollar su propio proyecto y así nace, hace cuatro años aproximadamente, Criar con Sentido Común. Un proyecto multidisciplinar para apoyar a madres y padres en la crianza respetuosa. Armando, empezamos y si te parece por el principio, ¿qué es criar? Ah, criar es, yo diría que es algo así como acompañar, como ser esas personas que... que que nuestros peques cuando llegan al mundo necesitan como guía y acompañante para tratar de ayudarles a adaptarse a un mundo que parece que cada día está un poquito más loco, algo así. <risa> Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Para nuestro invitado, según sus propias palabras, demasiadas madres y padres están criando más en base a lo que creen que tienen que hacer que a lo que sienten que tienen que hacer. Hoy vamos a ver qué podemos cambiar en nuestro estilo de crianza, así que sin más preámbulos, comenzamos. Una de tus frases icónicas dice hay que dar menos órdenes y hacer más preguntas para que los niños sean personas humildes. Armando, ¿para qué es importante educar en la humildad a nuestros hijos? Pues yo creo que para formar parte de, de esta sociedad, como digo, y para estar en un punto de relativo equilibrio con, con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Eh, da la sensación de que estamos yendo a una sociedad cada vez más insensible y cada vez in, más individualista y a mí me da un poquito de miedo. Eh, así que yo creo que tendríamos que, como nueva generación, que somos los, de, los que ahora tenemos 30, 40 años, criadores de la próxima generación, intentar hacerlo un poquito mejor y no un poquito peor. ¿Y esa insensibilidad convierte a los niños en ciudadanos de segunda? Eh, los niños ya son ciudadanos de segunda desde hace mucho tiempo no. creo que lo han sido siempre y lo siguen siendo y es una pena porque es que se, se, se, se tiende a hablar todavía de los niños como el futuro de nuestra sociedad y los niños ya están aquí o sea, es que son presentes, que ellos ya pero... están viviendo en la sociedad, ya forman parte y no pueden tomar decisiones porque no son capaces, ni les pertoca, pero creo que tendríamos que tener en cuenta que forman parte de este mundo eh, por suerte hay iniciativas como las ...ciudades amigas de los niños... ...hospitales amigos de los niños, etcétera... ...que ya piensan en ellos... ...y que intentan volver a... a, a generar más espacios verdes... ...más espacios abiertos... ...y a que las calles sean más seguras para ellos. Hemos hablado... ...bueno, nos has hablado tú al, al inicio del programa... ...sobre tu definición de la palabra criar... ...y vosotros desde vuestro proyecto... ...añadís una coletilla más... ...que no es coletilla más, sino es una precisión... ...que vosotros lo que abogáis... ...es por la crianza respetuosa... Ese, esa segunda vu vuelta de tuerca, el ser respetuosa, ¿qué queremos decir con ello? Eh, es una manera de decir, de, de poner un poco nombre, una etiqueta quizá, no sé si sería adecuado llamarlo así, pero es una manera de decir, eh, podemos tratar a los niños con el mismo respeto que intentamos tratarnos entre los adultos. Da la sensación de que nos guardamos lo peor para nuestros hijos. Eh, y a veces les decimos cosas que, que jamás diríamos a un adulto, cállate, déjame baja los pies ahora mismo de la mesa y un montón de órdenes, a veces con, con una vehemencia que a un amigo no le diríamos jamás, a un amigo no le diríamos pues, baja los pies de la mesa, ¿no? Le dirías, tío, intentaríamos decirlo de manera que no, que no le molestara. Y sin embargo a los niños les decimos cosas y a veces con que, que, que, que, se, que las escuchas y te generan incluso el dolor, ¿no? Cuando a veces vas por la calle y oyes a a un padre o a una madre, decir, el año que te calles ya no vuelvas contigo. no Ostras, Si fuera su pareja, si fuera Uf. un amigo, todos nos giraríamos a ver qué está pasando ahí. no e Incluso observando a ver si es necesario eh, llamar sí. a la policía a intervenir o algo mm. que hacen entre todos. Sin embargo, cuando es un niño, es como, ah, vale, vale, es un niño. ¿no? Ostras, pues igual estamos dando todavía margen a que les, a, les sigamos haciendo daño justo cuando ellos están en formación y en crecimiento. Es muy frecuente que la gente me diga, eh, ya, pero es que a la pareja no la tengo que educar y al niño sí y digo, ostras, pues precisamente porque al niño lo estás educando tienes que tratarlo con, con mucho más cuidado porque es un cerebro en crecimiento ¿no? y en formación Eso me da pie a la siguiente pregunta <coughs> nos has explicado qué es criar entonces, educar, ¿en qué consiste? Educar sería algo parecido digamos que criar sería algo como así, como educar a un niño muy chiquitín eh, comprendiendo que todavía no entiende prácticamente nada de lo que le rodea y educar yo creo que sería algo como ya empiezas a entender cositas de lo que pasa y entonces tengo que la capacidad de eh, explicarte más cosas y tú la capacidad de entender más cosas. a Un niño de 18 meses, por decir algo, lo estás criando, educando poco porque es que entiende poco, entonces a veces, ¿cómo hago para que no pegue a otros niños en el parque con 18 meses? Digo, bueno, pues tendrás que estar al lado y cuando veas que levantar la mano se la sujetas para que no pegue con cinco o seis años ya no hace falta que sujetes la mano. Tú ya le tienes que explicar por qué no debe hacer eso. Pero eso quiere decir que educar es como criar en la obediencia. ¿O estamos hablando de dos ámbitos totalmente distintos? ¿No es obediencia la cuestión? No, no. yo, yo lo, lo diferencio más por una cuestión de edad, ¿no? Digamos que criar es eh, alimentar, nutrir emocionalmente, <risa> nutrir físicamente, estar ahí, eres, es un ser dependiente y te necesita para todo al principio, ¿no? Educar sería ya algo más como, pues, eso, eh, ayudarle a formar parte de la sociedad, preparar a, la, a esa persona para la sociedad en la que está viviendo. No nos vamos a remontar a nuestras propia infancia con aquellos modelos de crianza que, que aplicaron sobre nosotros y no nos vamos a ir a una, un, un pasado mucho más cercano. Hace 17 años, cuando nació tu primer hijo, comenzaste a interesarte por la crianza. ¿Ha cambiado mucho el mundo de la crianza desde cuando tú iniciaste tu primer niño y, y bueno y, y, y tu primer post, podríamos decir? ¿Y cómo sí. estamos ahora? Hay mucha diferencia. Uh, yo creo que sí hay algo de diferencia. Eh, me da la sensación de que ahora hay muchísima más información que cuando yo empecé. Piensa que eh, hablamos de 2006, hace 15 años ahora, eh, y en 2006 no existía Facebook, no existía Instagram. Claro, claro. Eh, lo único que había era, había algunos libros, comprábamos en aquella época los libros de Carlos González, de Rosa Jouet... Y, y había muy poquita información de algún foro algún foro en el que nos encontrábamos algunos padres y hablábamos ahora es como madre mía eh, tienes la información por todas partes no la sensación que tengo es que ahora hay tantísima información que quizá llegamos al el término que, que se empleó mucho en la pandemia no la infoxicación mm -hmm. que igual hay sí. tantísima información que veo a madres y padres intentando hacerlo todo demasiado perfecto. no Es como que a veces dices explicas algo de, uy, esto esto que estás haciendo igual no es un 10, igual es un 8. Y ya por ser un 8, ya, pues entonces no, necesito que me digas lo que es el 10. ¿no? Y, y, y cuando alguien dice, pues estoy haciendo lo que es el 8, creo que no lo haces bien porque tendrías que hacer lo que es 10. ¿no? Hay como una, ostras, una necesidad o una exigencia autoimpuesta quizá y, y, y una culpabilidad que aparece ahí de segundo plano que me da la sensación de digo no sé si a veces en vez de ayudar estamos molestando con tanta información hay una frase que, que se escucha mucho que es algo así como al primer hijo se le cría y al tercero y el tercero se cría solo. Eh, ¿Cuánto hay de cierto en esa en esa frase? Eh, <risa> bueno, hay algo de cierto, claro, porque al primero en el primero es cuando yo creo que aparecen eh, claro. las luces y gran parte de las sombras. Es como de repente te planteas y todas, todas aquellas veces que le decías a tus padres, yo cuando sea padre no haré eso, <risa> es cuando dices, ostras, es que algunas cosas sí que las estoy haciendo, pero es verdad que otras no, pero te planteas todo eso. Observas a tu hijo en situaciones que cuando tú eras pequeño te, te hicieron sentir quizá muy mal e intentas protegerle de eso, pero también te das cuenta de que a él no le están sentando tan mal como te sentaban a ti, ¿no? Yo recuerdo a mi hijo, el, el mayor, eh, en la cola de un columpio en el parque Haciendo cola y otros niños ah, molestándole, colándosele, etcétera, etcétera. ¿no? Yo A mí en ese momento me, me dio una punzada en el corazón. Yo, pobrecito niño, que se le están colando y que y me miró y me sonrió como, hola papá, ¿sabes? <ríe> me quedé así como, ay, pues para ti no parece tan problemático. Y estuve ahí, intervengo, no intervengo, dejé que él, la cola siguiera y él acabó tirándose del cumpleaños tan feliz y tan contento cuando esto a mí, de pequeño, me generaba, eh, ostras, que venga alguien y me proteja, que se me están colando, que están, ¿vale? Entonces, es esa, esa me, se me ha ido por las ramas y ya, ya no sé cuál era la pregunta, no, no te, pero sí. bueno, viene a ser... Sí, eso, que si el primero se cría solo y al tercero, y me decías ah, sí, que sí, el perdona, primero perdona. son todas las luces y las sombras y que luego ya sí. nos relajamos. Perdón. ¿no? Eh, exacto, y luego ya viene el segundo y el tercero y sí que es verdad que cada niño tiene obviamente sus propias necesidades y tú te tienes que adaptar porque educar a todos los hijos por igual es un error y lo, lo consideramos un estamos acertándonos. Yo a los tres o a los cuatro, a los, nosotros somos seis hermanos, ¿no? Mi madre siempre dice, a los seis os he dado lo mismo. Y yo, claro, no le digo nada, pero para mí es un error, ¿no? Puedes dar no, mismos, claro. lo mismo a los seis hijos porque cada persona necesita una, una manera o de relación diferente, ¿no? Entonces, es verdad que el segundo y el tercero tienen sus propias necesidades e inquietudes, pero que innovan poco. O sea, yo con el segundo y con el tercero eh, a veces me... me, me los veía en sus exigencias o en sus demandas y decía, mira, es que esto yo ya lo he visto, o sea, ¿no? por aquí no me vas a, a ganar porque esto ya lo he vivido con tu hermano, ya me ha preparado para este momento, entonces lo siento, cariño, pero no puede ser, a mí con estas estrategias no te van a funcionar. Hoy en día en este mundo loco, como tú mismo dices, bueno, la, em, empezamos a criar en núcleos familiares muy reducidos. Estamos muy, poco, con, con, muy poquito en contacto con la familia extensa, primos, abuelos, que quizá nuestra generación, la tuya y la mía, que es un poquito anterior, sí que hemos convivido con primos, abuelos, visitas familiares. ¿Qué nos hemos, qué nos estamos perdiendo los padres de hoy en día con esta es, es, esta implosión de la, de la familia, haciéndose cada vez más chiquitina? Mm. Sí, sí, sí. Eh, ostras, nos estamos perdiendo mucho y estamos ganando mucho también. Es, es que es muy complejo, ¿eh? Las dinámicas familiares, yo creo que para esto haría falta, hacen falta libros, hacen falta libros y, o enciclopedias porque se crean unas dinámicas familiares y unos roles. Eh, estamos perdiendo apoyo familiar, estamos perdiendo contacto. Eh, me da pena, me da pena porque es que se perdió con la en el, en el siglo pasado se perdió la transmisión de de conocimiento sobre crianza. No digo que se hiciera perfectamente hace un siglo, seguramente hay un montón de cosas que se podían mejorar, pero el siglo pasado aparecimos los profesionales de la salud, etcétera y a las abuelas les vinimos a decir, y a los abuelos les vinimos a decir que eh, lo que usted sabe no es correcto, quienes sabemos somos nosotros. Y el saber de hace medio siglo o así era muy erróneo también, entonces se nos empezó a decir a los padres, se les empezó a decir que era mejor dar un biberón que dar el pecho, que a los tres meses la leche se acababa, que a su hijo usted lo que tiene que hacer es dejarlo llorar, eh, no puede dormir con él, etcétera, etcétera. Y entonces cuando tú ahora preguntas a tu madre o a tu abuela incluso, ellos, ellas no te dicen lo que han aprendido de sus mayores, ellas te dicen lo que han aprendido del, del médico. Sí, ¿no? del, claro, de, de ese momento. Entonces se rompió esa transmisión y ahora nos está pasando un poco que volvemos a creo yo que se están volviendo un poquito a las raíces, al, ostras, eh, mamá, yo ya sé que a, a mí me dejaste llorando en la cuna, pero yo a mi hijo, es que ahora ya dice incluso la ciencia que lo mejor no es hacer esto, ¿no? O, o yo siento que quiero hacer esto y encima hay, hay evidencia que lo avala. Eh, la lactancia es, es mejor que el biberón. Eh, el hecho de que papá no solo sea esa persona que trae dinero a casa, sino que además forme parte de la familia, pues esto nos está ayudando y hay muchos padres que dicen es que yo quiero formar parte de la vida de mis hijos y cuando mi modelo de paternidad era de papá llega a casa eh, pone orden y mando y se ausenta a ver la tele que está muy cansado, ¿no? Entonces eh, creo que hemos eh, perdido parte de eso y que ahora sería muy necesario porque también es verdad que estamos en un momento eh, en el que tenemos que trabajar los dos miembros de la pareja porque es que si no, no, no se come, básicamente no se vive y no se come eh, y, y nos quedan para criar y educar, pues no sé, dos o tres horas al día, que además son las peores, las peores porque son las 7 de la tarde. Eh, tu peque ya medio histérico porque es tarde, porque está cansado, no sabe lo que quiere. Tú un cansado, cansada también porque llegas del trabajo, no sabes qué marrones has tenido y tienes la cena, el baño, no sé qué, no sé cuántos. Y es, pues estas dos o tres horas que son de supervivencia más el fin de semana que estoy agotado entonces, ostras, pues igual nos estamos perdiendo mucha ayuda, mucho apoyo y mucha mucha tribu, ¿no? mucha tribu y un apoyo que, que debería ser, ser muy válido pero también es verdad que como eh, nos educaron eh, llegamos todos a la edad adulta con, eh, yo lo llamo un poco as, eh, así a modo rápido, discapacitados emocionales, eh, sabemos muy bien ser felices o intentarlo, eso se nos da genial, buscar el ocio, buscar los momentos de tratar de sonreír y, y evadirnos, pero nos movemos muy mal en las emociones de, de ira, de tristeza, de, de malestar eh, y no las comunicamos porque además pensamos que eso nos hace ser o mostrarnos débiles, ¿no? Entonces por no molestar, por no de esto, eh, muchas, hay muchas tiranteces en las familias y hay gente que dice ostras a mí la pandemia me ha salvado. O sea eso tan triste de decir eh, no he tenido visitas, no han venido a casa, eh, no han venido los solos, no han venido mis padres, no nos hemos discutido por nada porque no han podido venir a conocer al bebé hasta que el bebé ya ha tenido unos cuantos meses. Me ha salvado claro. la pandemia, Claro, claro, cuando claro, en realidad es, pero te has perdido todo lo otro. ¿no? Entonces hay ese, ese equilibrio extraño entre los beneficios y, las, y los problemas que puede ocasionar el hecho de tener la familia cerca. Piensa que cuando nos casamos, normalmente buscamos un sitio alejado de nuestros padres, ¿no? Sí. Es como, vamos a estar en un sitio equidistante, pero un poquito lejos, lo suficientemente lejos como para que no les dé por aparecer por casa. Hablamos de, de esos luces y sombras que tienen las familias tan reducidas... Y sobre todo aquellos patrones de, de crianza que hemos heredado, que bueno, ya somos adultos y sabemos muchas veces cómo nos han escocido a la larga, pero qué mitos de la crianza se repiten y están como muy consolidados en nosotros y es muy difícil de deshacernos. Hablamos de mitos, de esas cosas que no son del todo buenas, pero que uf, es inherente casi diríamos a, al ser humano. ¿Cómo que te refieres a, a algo como que los, eh, el niño tiene que llorar? Porque eso es bueno para sus pulmones. Eh, eh, no lo cojas en brazos que mm. se acostumbra. Eh, la teta es lo mejor, pero a partir de los seis meses ya no. Eh, el niño tiene que dormir solo porque eso le hará totalmente independiente. Y <ríe> una persona, al parecer mucho mejor y mucho más sociable y psicológicamente más preparada no sé si quieres que eso, te los desarrolle no, no, eso es eso, recordárnoslos <risa> lo que sí que me gustaría es que nos contaras tu opinión sobre las escuelas infantiles, que yo creo que también entra dentro sí. de ese mundo de los mitos no uh -huh, uh -huh. La, la escuela infantil hoy en día desde, de, desde la sociedad que hemos montado desde la perspectiva nueva que tenéis todos los expertos en crianza tiene su razón de ser ¿O es cosa del pasado y hoy un niño pequeño lo, donde mejor está es en casa? Ah, ah, así en genérico, o sea, sin entrar a valorar cómo es una familia o cómo son sus criadores, partiendo de la base de que pensamos que en la escuela infantil son amables y respetuosos y en casa son amables y respetuosos, mm -hmm. donde un niño está mejor es en casa. Eh, me dirías, me preguntarías quizá hasta cuándo, pues eh, yo te diría probablemente donde mejor están niños en casa hasta los cuatro o cinco años el problema es que esto sí es irreal. y en la sociedad en la que vivimos, al menos en Occidente al menos en España, es, es prácticamente es imposible e inviable ¿vale? Eh, si nos paramos a ver cómo es el desarrollo de un PEG y cuáles son sus necesidades de socialización eh, se establece que aproximadamente de los tres primeros Tres, cuatro primeros años, el niño donde quiere estar es con sus padres, con sus progenitores, su madre su padre, para aprender, de hecho lo hacen, se, se pegan, eh, es que no me dejas es que me persigue, si voy a hacer si voy al lavabo tiene que estar dentro, si voy a la cocina tiene que estar ahí, si voy a no sé dónde, y cuando tú te alejas de él el niño llora y te busca, ¿no? Eh, a partir de los 3, 4 años es cuando empiezan a tener la necesidad de conocer a otras personas, se abren más, por ejemplo, al papá. Muchas madres me dicen, pero cuando Es que a mi, pa a mi pareja lo rechaza. Digo, el papá puede ser la pareja. ¿eh? Sí, sí. A mi pareja le rechaza, solo quiere estar conmigo. ¿Cuándo va a pasar? Digo, hombre, pues cuando, si el padre, si la pareja está disponible, es emocionalmente disponible, mm -hmm. si es amable, si se ofrece para jugar, hacia los 2, 3 años suele decir... Es cuando empieza, Ahora, no, tú no mamá, quiero con papá, quiero quiero conocer a esta persona que parece bastante maja y simpática, hace tiempo que vive con nosotros y quizá <risa> tiene algo que ofrecernos. ¿no? Entonces de repente para, para los que somos padres pues eh, es como nuestra época más chula porque nuestro hijo es aquello de que me voy a trabajar cariño, yo voy contigo y, se, y, y no quieren que te vayas. Y luego se vuelve todo a equilibrar un poquito y yo te diría, tres, cuatro años más o menos dicen, oye, que también hay personitas de mi estatura que parecen curiosas, hacen cosas parecidas a las que hago yo y me gustaría saber también qué hacen y cómo, eh, y cómo puedo yo relacionarme con los demás. Sí, sí. Al final somos seres sociales, claro. animales sociales. Entonces ellos tienen esa necesidad y esas ganas de conocer niños y, y, y relacionarse con ellos, pero todavía no sin papá ni sin mamá. Es uh -huh. mamá vamos al parque o papá vamos al parque, siéntate en el banco si quieres, yo ya voy haciendo y hacen lo que se llama la goma elástica que es me alejo, me acerco, me alejo, me acerco, me alejo para otro lado, me acerco. Eh, y te diría que hace el cuarto o quinto año es cuando serían capaces seguramente de, de quedarse sin, sin sus progenitores de manera tranquila y segura, que es más o menos la lana que cuando... Nosotros éramos pequeños empezamos el, el cole, cole, yo sí. lo empecé con, con cuatro mm. años y medio, empecé el cole, sí. y recuerdo que en mi clase creo que éramos 40 y lloró uno, lloraba uno. Ahora que empiezan con dos, tres años, lloran muchos, sí. porque en realidad lo que están diciendo es que yo no estoy preparado para, para que me dejes en el ¿no? colegio, entonces por eso se hace lo que se conoce como periodo de adaptación, el problema es que en España no se hace un periodo de adaptación adecuado y entonces algo que tendría que ser una transición lenta, calmada y tranquila para que el niño sienta como una oportunidad de ir al colegio y no un abandono, pues se establece en tres días y en tres días un niño no puede decir paso de, de uh -huh. un sitio a otro. Entonces las escuelas infantiles son muy necesarias porque es que es lo que decimos, es que, es que tenemos que trabajar dos, es sí. muy... Es eh, bastante difícil que uno de los dos progenitores diga yo me voy a quedar en casa hasta los cinco años, o hasta los cuatro, o hasta los tres años. Es poco probable porque económicamente no se puede sostener. Las escuelas infantiles son necesarias y entonces la lucha que tenemos muchos profesionales es, ostras, pues ya que las tenemos que usar, vamos a intentar que sean amables con los peques, vamos a intentar que les ayuden en su desarrollo, vamos a intentar que sea lo más parecido a estar en casa con, con mamá o con papá. Y eso pasa por tener unas instalaciones adecuadas, tener medios, tener herramientas, tener profesionales muy formados o formadas y, y tener unas ratios adecuadas unas ratios bajas las ratios de España comparadas con el resto de Europa son bastante vergonzosas entonces al final estamos viendo a bebés a bebés eh, siendo cuidados eh, en un grupo de ocho bebés por una persona que lo que está diciendo a las madres y padres con un bebé de meses es por favor en casa no lo cojáis tanto en brazos que yo luego... Okay. Eh, que yo luego solo tengo dos brazos para ocho bebés. Entonces, intentad eh, intentar que llegue aquí lo más independiente posible cuando un bebé de ocho meses es lo más dependiente uh -huh. que hay. Entonces, claro, a mí a veces me dicen, me han dicho en la escuela infantil que haga esto. Claro, yo les digo, eh, lo, que, lo, lo, lo lógico sería que en la escuela infantil hubiera más medios para que ese bebé pudiera estar criado casi casi como en casa. Y no que te digan a ti que estás en casa, que crias a tu bebé como si tuvieras ocho hijos. Entonces, claro, mi recomendación siempre es no le hagas caso. Tú con tu hijo lo tienes que cuidar en las horas que esté contigo, como sientas, como puedas y de, y de la mejor manera posible. Y si pasa unas horitas en la escuela infantil, pues pobrecito, pues, pues es, lo que hay. es lo que hay. Pero que cuando vuelva en casa recupere todo eso. Si no va a tener en casa y en la escuela infantil un tipo de crianza totalmente, eh, sí, desapegada, no sé si llamarlo ¿no? desapegada, penoso. ¿De, de a mí, mí quien me cuida? ¿Mm. Soy un bebé, ¿no? ¿Mm -hmm. Entonces, ¿qué, ¿qué nos falta? Bueno, nos falta un sistema económico, o no sé cómo llamarlo, más, más consciente, pero en general, ¿a los padres qué nos falta? ¿Empatía, tiempo o conciencia? Las tres cosas. Nos falta empatía hacia los peques. Eh, yo creo que esto... En esta generación no lo vamos a ver. Yo a veces me, me da la sensación de que sí, ay, sí, vamos muy bien, vamos muy bien, pero también es verdad que que yo hablo mucho con madres y padres en redes sociales, pero hablo con los que me siguen y los que... Claro, los que opinan como tienen... tú, claro. Claro, claro, entonces hay, hay ese sesgo, ese sesgo de... Eh, tiene nombre en ¿no? las redes o sociales, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero de que me relaciono con las personas que tienden a pensar como yo, entonces me da esa sensación. Luego cuando abro mi mirada y leo pues eh, medios digitales no, que no se dedican a crianza y ponen alguna noticia sobre los peques y tal, y leo comentarios digo, wow, nada, nada, esto no ha cambiado todavía, esto sí, <ríe> hay mucho trabajo por hacer. Falta conciencia, falta tiempo, falta dedicación... Falta eh, conciliación, falta que desde arriba nos pongan medios. Uh -huh, nos pongan medios. Uh -huh. Pero también es verdad que falta falta tiempo y dedicación. Eh, mucha gente no puede, o sea, querría, pero no puede. Y mucha gente puede, pero no quiere. Eh, y esto eh, habría que matizarlo, pero veo muchas veo que llegamos muchos a la maternidad, a la paternidad muy poquito trabajados. Eh, probablemente fruto de una educación que nos dieron muy autoritaria, en la que nos cuidaron muy poquito emocionalmente, como digo, y ostras, llegamos a los 30-40, a veces que parece que tengamos 20, ¿no? Entonces es como que yo todavía necesito muchas cosas del mundo, muchos inputs, necesito muy... Tengo mucha dependencia a muchas cosas, ¿no? Eh, siempre la gente dice que es, es muy feliz, yo tengo esta frase que la digo mucho en las charlas, ¿no? Todos decimos que somos felices, pero Amazon se está haciendo de oro, ¿no? Eh, Cierto. Claro. Soy, soy tan feliz que ¿por qué pues esto me lo merezco, esto me lo he ganado, esto me lo compro por, por todo lo que he trabajado y no hago más que consumir. Si fuéramos tan felices no estaríamos gastando dinero, el dinero tan fácilmente y tan continuamente con cosas que no necesitamos. ¿no? Entonces no somos tan felices y traemos un niño al mundo desde, desde una posición de, de probablemente baja autoestima, de, de necesidad todavía de, de experiencias y tal. Y, y claro, es que tú, un niño es lo más dependiente que hay entonces te necesita en ese punto que tú estés dispuesto a dar el 150% el 200% de ti si te pilla todavía necesitado de llenar tu mochila el niño está con su mochila vacía esperando a que le digas bueno y a mí cuando me la llenas Fíjate, precisamente eh, a la edad es de la, a la que te estás refiriendo en la que otros se divierten sin ataduras Armando Bastidas se dedicó a tener hijos y hablar sobre ello en blogs ¿Cómo es ser padre antes de los 30 años? Porque hoy en día los, los, los nuevos papás, como verás tú cada día en consulta, no tienen menos de 30 años, tienen entre 30 y 40. ¿Cómo sí, sí, sí, fue correcto. ser padre con menos de 30? Guau, bueno, pues eh, fue bonito. Fue bonito. Muy cansado, pero bonito. Eh, disfruté más, eh, yo te diría quizá el segundo, el tercero, porque ya eran, ya tenía más de 30 años. Y tenía la, el, el conocimiento, ¿no? Mm, no sé, por, probablemente no es tanto por la edad, sino por mi manera de ser. Yo eh, digo que cuando fui padre hice un paréntesis, abrí, abrí el paréntesis, eh, que se cerró, no sé, hace unos años, cuando ya los niños hayan crecido un poquito, dije, oye, mi vida puedo retomarla ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que me costó un poquito al principio, creo que a todos nos cuesta, porque es que no nos preparamos para tener un hijo. O sea, te preparas para muchas cosas, pero para tener un hijo no. Y ya no solo no te preparas, sino que es que no te lo cuentan como es. O sea, la sociedad no te lo cuenta porque debe pensar que si te cuenta la verdad igual no eres <risa> Igual no, no lo niño. eres, ¿no? <risa> como, te, como te cuente como es, entonces te dicen, los niños comen, los niños cagan y los niños duermen. Pero no te dicen que se despiertan un montón de veces. Así que lo de dormir es cuando a ellos les parece bien, ¿no? Entonces, claro, la bofetada que te pegas cuando tienes un bebé es brutal, es brutal porque dices, ostras, que se levanta a las dos de la mañana y a las 4, y, a, y a la, en, en el de las dos es que se ha hecho caca y además han hecho el body de manera que en vez de abrocharse por delante, se abrocha por detrás. Entonces tengo que girar el niño boca abajo para desabrocharlo y cambiarle el pañal. El niño entonces ha despertado, ahora vuelve a dormir. Entonces, claro, a esas horas que dices, no puedo más porque estoy agotado agotada, pues es como, te das cuenta de que tienes una energía que no sabes de dónde sale Sí, quizá pero es, es la, la misma responsabilidad que te dice, da igual, aunque no pueda más es, que sí, tengo que es lo que toca este bebé, claro. ¿no? es lo que toca eh, para mí fui, fui muy cansado eh, sí que es verdad que me vi con muy pocos referentes y muy pocos amigos que estuvieran en ese momento porque claro. todos los amigos eran como pero Armando, cada haces con un hijo con 26 años no? y era como, bueno, pues no sé es que vimos que era un momento bonito para tener hijos, vimos que venga, ¿por qué no? Y además teníamos el modelo de, de familia de, de, de ella, que que habían sido, la, sus padres habían sido relativamente jóvenes también. Y ostras, después, cuando los niños ya crecen, cuántas cosas habían hecho, cuántos viajes, cuántas experiencias, cuando a ellos todavía les apetece viajar y tienen eh, tiempo, dinero, etcétera, ¿no? Entonces lo vimos como, oye, ¿por qué no, no? Digamos que tampoco lo pensamos mucho, ¿eh? con 26, 23 años que tenía ya era como, pues ¿por qué no? Pero que tampoco hicimos aquello una gran sí, reunión, reunión, los pros, los contras, ni nada. Dijimos, bueno, pues igual está bien, ¿no? Y no, bueno, fue bonito, fue bonito. Cansado, muy cansado. Lo bueno es que teníamos una edad con bastante energía, pero, pero bien. Tres hijos y un cuarto, que es la tribu criar con sentido común. Cuéntanos, ¿cómo, ¿Cómo? nace ese cuarto hijo? Pues este cuarto hijo, claro, yo, yo llevaba, yo empecé a escribir en Bebés y Más en 2008. Llevaba ocho años escribiendo, muchísimo, muchísimo, porque es un blog de estos que publican cada día cinco seis siete entradas, entonces era pam, pam, pam, pam, pam escribía mucho. Y llegó ese punto en el que me faltaba algo más, y yo decía, si es que yo ya qué más voy a decir, si es que ya, ya he explicado de todo, había hecho 3.800 entradas o así, digo, yo ya no sé de qué más hablar. Y ahora me daba la sensación de que me repetía, y además me daba la sensación de que el formato escrito se me estaba quedando ya a mí personalmente como, como corto, ¿no? Es, Ostras, necesito el feedback. Sí que es verdad que tienes comentarios, pero digo, si yo pudiera uh, ofrecerme en vídeo, si yo pudiera uh, en tipo foro o algo así, creo que sería más chulo, ¿no? Entonces, eh, en esa época se, me, se nos ocurrió a un amigo informático y a mí eh, montar algo como, pues eso. Eh, oye, esto esto se hace en Estados Unidos, me dijo él. Esto hay hacen membresías y mentorías y cosas así. Y vamos, pues, oye, pues ¿por qué no probamos? Y, y sí, fue una manera de, de llegar a, a más madres, a más padres, a más teques también y de decir, bueno, yo veo la vida así, yo veo la crianza de esta manera. Oye, si te apetece escuchar y te apetece probar, ¿por qué no? no? Eh, te, te, te ofrezco esta posibilidad. Entonces, criamos, eh, creamos Criar con Sentido Común eh, ofreciendo cursos online, ofreciendo seminarios online y ofreciendo una plataforma en la que las madres y los padres pudieran hablar conmigo a la que ya vi que eso empezaba a crecer, pues tuve que meter, buscar más profesionales, porque claro, ya era como digo, ya no solo es que no pueda, sino que es que yo no domino todas las áreas. Yo soy enfermero claro, de pediatría, claro. yo soy, soy como el médico de cabecera, soy generalista, sé un poquito de todo, pero como ya entres en algo muy concreto, necesito gente especialista. ¿no? Entonces ya empezamos a buscar más profesionales y pues ha derivado cuatro años después en lo que es ahora, hay 20 profesionales. Eh, más de 120 cursos y han pasado ya 26.000 familias por ahí, eh, que es chulísimo, porque la gente pues encuentra, <coughs> encuentra en virtual, a veces la tribu que en físico, pues no. por falta de tiempo, espacio o por falta de, de entendimiento, filosofía de vida, pues no acaba de encontrar. En la crianza específicamente, ¿es cierto que el sentido común es el menos común de todos los sentidos? En todo, yo creo que en todo de la vida eh, hay muy poco sentido común. Eh, en realidad es una pregunta bastante tramposa y mi respuesta también lo es, porque es que al final todo el mundo te va a decir, pues es que yo ya tengo mi sentido común y lo aplico, ¿no? Eh, claro, claro. Mi sentido común dice que cuando mi hijo eh, se enfada conmigo o me tira un juguete, me está retando y yo lo que tengo que hacer es acercarme y darle un cachete, ¿no? Eh, mm -hmm. Tú, claro, probablemente tu sentido común está contaminado de que a ti te criaron así, de qué es lo que tú has visto, de que, de que crees realmente que el niño lo que hace es para desafiarte, para hacerte daño o para poner, intentarse poner a tu altura o incluso superarte. ¿no? Y el niño lo único que está haciendo es expresar, pobrecito, eh, un enfado que tiene y su única manera que se le ha ocurrido para hacerte llamar la atención es tirarte algo. ¿no? Eh, entonces es aquello de... Mm, Pusimos, crear, o sea, pusimos sentido común por aquello de intentar explicar un poco cómo son los niños. De, Oye, espera, es que los niños, tu hijo cuando hace esto, lo hace por este motivo, por esta razón. Entonces cuando de repente dices, ah, vale, que no tiene el deseo de controlarme, mm -hmm. controlar el, el edificio, el barrio ni, ni la ciudad, ¿no? Que, aquello que dicen, de los, cu mucho cuidado que los niños saben latín, ¿no? Jolín, no saben nada, es una penita porque los pobres no, no entienden nada. Y, y cuando son bebés sobre todo lo único que hacen es eh, mostrar sus necesidades más básicas y yo a veces lo explico de esta manera, ¿no? Hasta que no tiene nueve meses no sabe ni que existe, no es consciente de su propia existencia, cómo va a intentar controlar nada un ente, una, una, una personita que no sabe todavía que, que existe en este mundo, ¿no? Entonces, pues cuando consigues entender un poco mejor a los bebés y a los niños, pues les das como más espacio, mm, más, claro. ostras, voy a intentar protegerle un poco más, voy a ser más comprensivo y voy a abordarlo de otra manera, ¿no? Acabas hace muy, muy poquito de publicar Cuentos para Criar con Sentido Común, en el que planteas eh, cuatro situaciones típicas a las que se enfrentan padres y niños durante la crianza. Nos has contado cómo nació la tribu Criar con Sentido Común, pero ¿cómo nació Cuentos para Criar con Sentido Común? Mira, eh, esto nació en 2018, es un poco, lo, lo digo para que para que veas lo largo que se hizo el proyecto. Eh, en 2018 me contactaron, eh, claro, estábamos en plena efervescencia con la tribu, muchísimo trabajo, muchísimo tiempo dedicado. Yo todavía todavía en esa época estaba compaginando bebés y más con, con Criar con común y además estaba eh, tratando de de tener huecos para mis tres hijos y además tenía, eh, iba al, al consultorio todavía, al centro de atención primaria y era, y de repente me escriben y claro, yo soy muy amante de los libros, la literatura y cuando te dicen, te apetece escribir un libro, pues es como, ostras, me apetece mucho. ¿no? <risa> Otra cosa es que pueda, ¿no? Otra cosa es que pueda. ¿Te apetece escribir un libro? Sí, me apetece mucho. Eh, hemos pensado que serían cuentos, digo, a mí me gusta mucho la... la los cuentos, suelo escribir cuentos cortos o en los posts que hago a veces para Instagram o Facebook, son pequeñas historias, pero normalmente lo dirijo a los padres, porque son los que me leen, ¿no? Y digo, ostras, escribir a los niños, eh, me dio un poco de vértigo, sinceramente, porque, porque a través de la, de la voz de los padres el niño lo va a oír directamente, ¿no? Entonces eh, tengo que tener mucho cuidado en lo que digo y cómo lo digo, me dio un poco de vértigo. Y también me dio aquello de es que no lo voy a poder hacer. Pero la editora muy sabiamente me dijo, es que hemos pensado eh, ponerle de título cuentos para criar con sentido común. Entonces, claro, yo dije, pues ya está. Es ya que voy". no puedo decir ahora, que no, ¿verdad? Va. No te puedo decir que no. Digo, venga, va, hagámoslo. Pero sí que es verdad que, como te digo, eh, la primera reunión la hicimos en 2018, pues, igual era 2019, ahora no me acuerdo pero que hemos tardado, sí, sí, 2019, era dos años y pico, porque yo, pues mira, entre una cosa y otra no, sí. no, no acababa de ponerme, no me daba tiempo, no encontraba el momento, cuando lo encontraba estaba pensando en lo que tenía que hacer después y, y me dio aquello del el vértigo, como te digo, de escribir a los niños. Y al final, pues mira, este año ya dije, mira, yo, yo esto lo tengo que escribir ya, y, y nada, hice el primer cuento, que es de hecho el último que está en el libro, eh, se lo pasé a las editoras, Pensando que me dirían, no esto, esto no está bien, esto es demasiado así o demasiado así, no sé, no sé cuántos, porque digo, es mi primer cuento para niños. dice no hay Armando, nos ha encantado. Y así ah, pues ya me dio un poco, un poco como la confianza para, para escribir los otros tres y de hecho ahora en, en el 18 de noviembre sale Cuentos para Criar con Amor y Respeto. Que es como, no una continuación, sino cuatro cuentos más. Venga, Armando, nos han gustado tanto estos cuatro que vamos a hacer cuatro más. Y, y en, eso, en eso. ¿Por qué elegiste esas cuatro situaciones concretas y no otras? ¿Son las que más frecuentemente eh, padecemos o son quizá las que peor manejamos como padres? Eh, creo que son las más representativas mm. o cuatro de los... Igual, igual te digo los, la, las temáticas y me dices, jo, te dejaste esta, ¿no? Y digo, pues es verdad, pero son cuatro que aquello que pensaba sobre qué escribiría y, y son cuatro, se, creo que se complementa bien con los cuatro siguientes porque entre las, eh, los ocho cuentos creo que más o menos eh, abordó los temas más, más relevantes. Pero el de las rabietas era un era muy necesario, de hecho Sin el cuento habla sobre eso porque es que era como, es, es la duda siempre, incluso cuando hago las charlas, las rabietas, que hago? Eh, se, se habla mucho de eso, de la tolerancia, a la frustra de la incapacidad o de la poca tolerancia a la frustración que tienen los pequeños, que lo que hacen es eh, expresar una emoción que refleja la baja y la poca tolerancia a la frustración que tenemos los adultos hacia el malestar de los niños. ¿no? Y, y le cuando exigimos par... a ellos ¿no? que, que, que manejen la suya si nosotros no somos capaces de manejar la nuestra. Claro, claro. cuando tú dices a tu hijo, para, para, dejar de llorar, pues porque <risa> ¿No? soy yo que no, que no soporto que estés llorando de esta manera, que me haces sentir mal, que que, que no, que, que me, haces, me, me tocas una, eh, unas fibras internas de, de, de cada vez que yo cuando era pequeñito lloraba muchísimo y nadie me, nadie me, me acompañaba en ese llanto ¿no? me ignoraban, me dejaban y, y me hicieron sentir que yo no era importante o que no era digno de, de, de sentir, de, de sentir lo, lo que genuinamente sí. sentía ¿no? entonces las rabietas yo creo que era muy importante eh, el de las pantallas, el del uso de las pantallas también me parecía muy relevante de hecho al principio eh, mi idea era presentar un grupo de niños en el que uno de ellos estaba siempre enganchado con el móvil o la tablet uh -huh. y era como que todos le decían, pero venga, sal de ahí, ¿no? Y, y hasta lo sentí irreal porque digo, creo que es más raro el que no juega que el que juega, ¿no? Entonces eh, lo hice al revés, hice el grupo de niños en el que el pobrecito que se sentía raro el que era el que no uh -huh. tenía pantallas y el que decía salir a la calle, por favor, venga, no sé qué. Entonces, eh, hacía falta hacer... Eh, crear un evento que les provocara la salida a la calle y justo era la época que había habido las nevadas en Madrid y dije pues una nevada me viene estupenda, hubo una nevada, se fue el apagón de luz y los niños salieron a la calle y de repente se dieron cuenta de que había una vida más allá de, de sus pantallas. ¿no? Y luego en otro hablo de la tolerancia a la frustración, un poco por pues, tratar el, el tema ese, ¿no? de esos, sí. esos peques que creo que, de hecho, cuando lo envié la, a la editorial me dijeron, ostras, este cuento creo que ayuda mucho a los mayores también, ¿no? De el derecho que tenemos que tener todos a equivocarnos, ¿vale? De que desde pequeñitos nos dicen que está mal, el error está mal, ¿no? Te pongo un 5, te pongo un 4, te pongo un 3, te pongo un, un gumet rojo, una pegatina roja. Uh -huh. te, de alguna manera te marco que el error tiene que estar clarísimo que te has equivocado eh, y empezamos a creer que está mal equivocarnos que lo tenemos que esconder que no se den cuenta que lo he hecho mal y, lo, y hay niños creciendo con eso y adultos viviendo en ese punto lo que te comentaba antes da la sensación de que sí ostras, es que si digo que he hecho algo mal me, me muestro mi debilidad o tengo que pedir perdón y no sé cómo pedir perdón. Claro, y claro. y pff, mm -hmm. bueno, entonces eh, ese tema lo traté también. Y luego el, el, el momento de la llegada de un hermano que también es cumbre. Cuando llega un hermano, aparecen los celos, etcétera, etcétera. Creo que eran cuatro temas bastante significativos de, la, de las realidades en las familias. Armando, no sé si sabías que, que en el mundo hay ahora mismo más de 1.500 volcanes de los cuales 96 están activos. Cada minuto que pasa... 26 de ellos podrían entrar en erupción, afectando directamente a más de 500 millones de personas que conviven con ellos. De hecho, uno, bueno, pues lo tenemos aquí muy presente, ¿no? En, muy cerquita, en la isla de la, Pla, de la Palma, en plena erupción. Te propongo que saludemos a Fundación Volcano Active, una fundación internacional que estudia los ecosistemas volcánicos y trabaja por mitigar los riesgos volcánicos. Ernest Morera, muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos un poco, háblanos de, de qué es eh, Fundación Volcano Active y, sobre todo, háblanos de una iniciativa que habéis emprendido en apoyo de los niños de La Palma. Eh, Volcano Active es una fundación que tiene tres, tres, eh, tres escenarios. que Uno es Volcano School, que nos dedicamos a educación medioambiental a los niños en España, pero también en, en, en todas las zonas volcánicas. Después hay la parte científica y después hay la de proteger ecosistemas y derechos humanos en zonas volcánicas. Eh, el, el proyecto que estamos haciendo ahora en La Palma es enviar, es enviar unas cajas a los niños eh, de La Palma en todas las erupciones volcánicas, pensar que hay 96, como lo que estamos viviendo en La Palma, hay 96 cada año en todo el mundo. Claro. Y siempre los olvidados son los niños. Sí. Entonces eh, pensamos cómo podíamos eh, eh, ayudar, nos quedamos... Eh, no, no, nos nos, eh, como, como, nos, eh, nos sorprendió mucho o, o nos, preocup, nos, preocup, nos preocupaba mucho cómo lo estaban viviendo los niños de La Palma, y pensamos en crear un proyecto donde niños de, de, de Barcelona eh, pudieran enviar dibujos y mensajes a los niños que habían perdido la escuela. Uh -huh. Entonces, eh, ya hemos hecho más de, de, de 300, bueno, tenemos más de 300 dibujos, que además es muy bonito porque hay, hay muchos niños que, que ponen la dirección de su casa y ofrecen su casa por si la necesitan. Qué eh, la caja también tiene una medalla al valor porque no es fácil emocionalmente no. gestionar estos días lo que están viviendo. Después hay una pulsera salvavidas, que es, un, es dentro de un proyecto que estamos haciendo, que es un protocolo eh, sobre riesgos volcánicos para niños en todo el mundo. Nos encontramos con, con, una, con una consecuencia que no, que no es muy pública, ...que normalmente los volcanes están en Sudamérica o la parte de Asia... ...en países que no están muy desarrollados... ...y cuando hay una explosión se pierden muchos niños... ...no mueren, sino que se pierden... ...estamos hace seis meses se perdieron 250 niños en, en Congo... ...hace unos años se perdieron 500 en Colombia... Entonces, y ahí pasan a, a, a circuitos de adopción sí. ilegales. Entonces, estamos haciendo un protocolo que queremos que la, la ONU lo apruebe, que se ha doble cumplimiento y una parte de él son unas pulseras eh, con todos los datos de los niños que se han de poner antes de, de una erupción. Después hay un lapicero y después hay información eh, sobre cuidados emocionales y volcanes. Todo esto eh, ya se, se está... No sé si se nos ha cortado la conexión. Perdón, y digo, ah, sí. después hay una parte muy bonita, que es que los bomberos de La Palma se han comprometido a hacer entrega de, los, de las cajas de solidaridad que, que llegarán. ¿Y cómo podemos colaborar apoyando esta iniciativa? Pues si entran en la página web, hay la dirección, y si hay niños que quieran enviar eh, dibujos con un mensaje de solidaridad, nos los pueden enviar a, a la dirección de la fundación. Uh -huh. eh, ¿No Esa recuerdas sería... la página web, por favor? Sí, eh, volcanofundation.org. De acuerdo. Esta sería la, la manera más, más, más fácil y más bonita de colaborar. Pues muchísimas gracias, Ernest Morera. Te emplazo para otro día contarnos en detenimiento cómo, cómo es vuestro proyecto y, y cómo queréis ayudar a todas esas personas. Quizá los más desfavorecidos sean los niños y, y las mujeres también. Gracias por, por esa iniciativa tan increíble. Fundación Volcano Active. Descubrir, clasificar, estudiar, analizar, vigilar, prever, mitigar y divulgar la ciencia volcánica. Muchísimas Muy gracias. Bien. Un segundo muy rápido. Sí, sí, por supuesto. A dicho eso, en eh, los estudios de la ONU dicen que los niños y las mujeres en una, en una erupción o un desastre natural eh, mueren eh, con una proporción de 14 veces superior a los hombres. Por lo tanto, está claro que son los más vulnerables. Pues muchísimas gracias por darnos este dato que particularmente desconocía y creo que hace una gran diferencia en la forma en la que podemos ver un desastre como el que estamos teniendo en La Palma, que afortunadamente no ha habido ninguna pérdida personal, pero hay en otros países que lo están pasando francamente mal. Como te digo, muchísimas gracias Ernest y espero contar contigo muy prontito. Gracias. Vuelvo contigo, Armando. Y impresionante, verdad. Que haya tantos niños mm. que estén, sobre todo, el dato de niños perdidos. Es que es descorazonador. Cuando abrimos la, la mirada y salimos de las fronteras, eh, digamos, a los países del sur y del, del este. Es que es, es, es, es tremendo. O sea, yo recuerdo el año pasado estar hablando mucho de la pandemia. Eh, hablaba mucho del coronavirus porque era, era como había que ofrecer, sentía yo la necesidad de ofrecer información a las familias cada día les hacía una especie de resumen con lo más destacado y, y muchas familias decían, ostras, qué bien me viene Armando que, que me des los, los titulares y una, en uno de esos días dije, recordad que cada día mueren no me acuerdo, es que dije una, ahora no, no recuerdo la cifra de niños menores de 5 años que mueren cada día que es brutal porque estábamos diciendo, han muerto en España 800 personas de sí. coronavirus, cada y día ah. mueren miles y miles de niños, o sea, ganaba de goleada, ¿no? entonces de repente las familias hacían como un, ostras, hay vida más allá de España y del coronavirus, No hay, hay un montón de cosas que están pasando que no somos conscientes, entonces es tremendo, cuando abrimos esa mirada es, es desolador. Eh, con te propongo un juego eh, con este, con el poder que, que la radio me confiere si me permites Uy. decirlo así eh, si Armando Bastida fuera ministro de familia o asuntos sociales con total libertad de acción con presupuesto in, ilimitado, ¿qué medidas tomarías a favor de la crianza? Buah, eso es, es una utopía muy real, bueno, pero eh, si, si tuviera ese, esa, esa capacidad eh yo arreglaría lo de la conciliación rápido o sea, permisos de maternidad y de paternidad mucho más extensos eh, para poder pasar esos primeros años quien quiera ¿eh? no, claro, no claro, creo que, que, que habrá quien diga mira, es que yo quiero trabajar yo quiero desarrollar mi profesión pues mira, perfecto eh, pero que pudiéramos tener la oportunidad de disfrutar de nuestros peques eh, que hubiera políticas para que durante ese tiempo tengas también eh, la posibilidad de seguir desarrollando tu trabajo de alguna manera, teletrabajo, eh, estudios, no sé, que, que no sea, que no se suceda lo que pasa ahora de que vuelves igual de dos o tres años de excedencia y, y, y el mercado laboral dice ¿quién es usted y dónde ha estado mm, en claro, todo este claro. tiempo? ¿no? Pues es que he estado criando ya, pues para mí es como si hubieras estado de vacaciones en la conchinchina, eh, has perdido experiencia laboral, has perdido conocimientos, entonces esto no lo valoramos en absoluto. Que mientras estás cuidando y criando eh, se cotice se cotice a la seguridad social porque estás haciendo una labor que si resulta que lo haces en una escuela infantil es un trabajo, pero si lo haces en tu casa no, no. ¿no? Eh, y sin embargo estás haciendo algo positivo para, para los peques que están en el futuro que podamos eh, tener permisos para cuando los niños se ponen malos poderlos te, poder quedarnos en casa con ellos porque oye, el niño está malo eh, se nos dicen, no lleves al niño a la escuela si está enfermo, eh, no hagas lo de darle por la mañana el ibuprofeno <ríe> o el paracetamol para que pueda entrar el niño chutao eh, y te lo pasen ¿no? por, el, por el arco el arco de detección de enfermedades, eh, pues parece que tiene buena cara pasa cuando el niño, el pobrecito, está malo y está enfermo, <ríe> pero claro, es que dices, bueno, es que con quién lo dejo, con es que él? dónde claro, lo dejo, claro. ¿Qué hago con él? Es que no lo puedes traer... Vale, pues, ¿qué hago? ¿Me lo llevo al trabajo? Es que no me dejan llevarme de a al trabajo pues con la abuela. No, es que la abuela tiene 90 años. No lo sé. O sea, nos vemos en, un, en una situación que países como Suecia se van a glorian de decir este año eh, no sé cuántas miles de familias han cogido no sé cuántas miles de horas para cuidar de sus hijos como algo positivo. Impusimos esta medida para que se pudieran quedar los padres y madres con los niños eh, y lo ven como algo positivo y aquí es como que... Igual igual igual es porque los españoles somos un poco así trampas, ¿no? Y la gente dice, es que si pongo esta medida, los niños van a estar malos todos los días, no van a ir a trabajar, Mi Dios, no, no, no lo sé. Pero, ostras, en una sociedad... En una sociedad con sentido común. Eh, avanzada, con sentido común y avanzada, el niño está enfermo, tú te quedas con el niño y al día siguiente de estar ya bien, alcohol y tú vuelves al trabajo, claro. ¿no? Eh, tema conciliación... Eh, Permiso para ir a los, a los eh, al pediatra, a los médicos, cuando toca revisión, cuando toca eh, cuando está malo. Permiso para hacer las tutorías. Eh, países como Finlandia, si los progenitores no acuden a las tutorías, si no acuden a las reuniones, eh, dicen, eh, ojo, servicios sociales, aquí tenemos un padre y una madre que no viene casi nunca. ¿Qué está pasando? Uh -huh. Y aquí es lo más habitual. Aquí hay padres progenitores que dicen, es que no sé ni cómo se llama la profesora de mi hijo y no la he visto en todo el año. ¿Vale? No sé, es, es, es... intentaría que se cuidara muchísimo más a la infancia, a los peques porque como digo, es que son presente y nos estamos perdiendo tantas cosas de sus vidas y ellos tantas cosas de las nuestras que, que me da un poco de pena. ¿no? Armando, ¿por qué? O, o quizás una sensación que yo tengo, ¿por qué cuando hablamos de conciliación siempre tenemos en mente a la madre y olvidamos la figura, de la o sea, el concepto de conciliación también del padre? Pues supongo que porque aún somos una sociedad relativamente machista en la que consideramos que es la madre la que tiene que criar y cuidar y todavía los hombres no hemos dado ese paso para decir oye, que yo quiero formar parte de la vida de mis hijos, quiero estar ahí. Una de mis críticas, una de las críticas que yo hice cuando se habló de los permisos eh, iguales, igualitarios, de 16 semanas para los dos, era que las mujeres llevaban mucho tiempo pidiendo que sus permisos fueran más extensos y los hombres no habíamos pedido nada. Bueno, no habíamos hecho ningún paso, claro. yo no he querido nada. Si lo que me deis bueno será, ¿no? Eh, yo con mi primer hijo estuve tres días, con los, eh, el segundo y el tercero, catorce. A mí se me hizo cortísimo, obviamente. Yo habría agradecido esas 16 semanas lo más grande. Pero también es verdad que mi sensación a las, a las 16 semanas es que ese bebé está, <risa> está acabado de nacer. Está claro, claro. Ternecito, ternecito. Entonces, el desgarro emocional que supone para las mujeres, que son las que suelen eh, pasar más tiempo con los bebés, es brutal. Aquello de, pero ¿cómo me voy a ir yo a trabajar en la, en la semana 17? Si de mis entrañas eh, que ha nacido esta criatura viene todo el dolor y todo unas emociones que los hombres o las parejas no solemos sentir porque no lo hemos gestado, no lo hemos parido, ¿no? Pero, ostras, en conciliación, pues eh, ahora no sé si, si era Finlandia, ahora no sé qué país eh, te mentiría, pero eh, hay países donde la madre tiene seis meses y luego el padre, el otro progenitor, tiene otros seis meses. A mí me parece, no sé si es la mejor medida, pero me parece una buena medida porque es que el otro progenitor dice no, no, es que me tocan y me, y me quedo y cuido a mi claro, hijo, claro. aprendo a cuidarle, aprendo a organizarme en casa, aprendo hmm, a... Hmm. Creo vínculos... Cosas que, hmm. Creo vínculo, eh, me nace esa necesidad de, de pasar tiempo con él, aprendo a disfrutar de, de él. Eh, es que hay, eh, lo, la evidencia nos dice que pasamos eh, de media con los niños actualmente unos 13 o 14 minutos al día claro, somos... de tiempo dedicado en exclusiva al niño. Entonces, 13 minutos a una posibilidad de estar seis meses con nuestros hijos me parece una diferencia abismal. El ámbito de la crianza tiene una peculiaridad asombrosa. Es uno de los pocos campos en el que los mitos crecen cada día. Prueba de ello son los mensajes contradictorios que nos llegan continuamente a los padres. En el programa de hoy hemos descubierto todos esos mitos que nos encorsetan a la hora de criar y educar. Si no somos conscientes de ellos, repetiremos el patrón de crianza de nuestros padres. Y como hijos, pues ya sabemos cuál es el resultado y las consecuencias. Muchísimas gracias, Armando Bastida, por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Te agradezco enormemente tu tiempo y te deseo la mejor de las suertes con, bueno, con estos dos proyectos, los cuentos que han visto la luz y con, con los cuatro que están por llegar. Muchas, muchas gracias. Muchas, Muchísimas gracias, Paloma. Gracias a Armando y, como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Muchos adultos creemos que en una relación padre-hijo, el que aprende siempre el hijo, lo cual, pues, pues no es cierto. Los niños tienen mucho que enseñarnos a los padres porque, en el fondo, somos unos niños grandes que hemos olvidado demasiadas cosas y justo las más importantes. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desollenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos.